En el marco del Congreso Internacional AMBECAC 2023, Grupo NUTEC encabezó uno de los precongresos enfocado en impulsar la productividad porcina, esto a través de ciencia, innovación y el aprovechamiento máximo del potencial de las hembras. Vía nutricional podemos hacer bastante, pero va a llegar el momento en que topemos con una limitante de un problema que no se puede resolver solo vía nutrición. Tenemos que buscar otros mecanismos. Ese es el tipo de respuesta que nosotros estamos tratando de darle a, a, a, al gremio, ¿no? un, un producto que sea confiable, que sea medible. Nosotros hemos explorado el lado de fitobióticos, es la rama que nos ha encaminado a buscar cómo hacer más eficiente. En seguimiento a las tendencias internacionales que apuntan hacia la implementación de opciones naturales y sostenibles, en UTEC están apostando por el uso de sustancias extraídas de plantas, llamadas fitobióticos. En el mercado tenemos muchísimos productos fitobióticos, la gama es muy grande. Sin embargo, creo que nos podemos diferenciar en que podemos saber exactamente qué moléculas hay, podemos medirlas, identificarlas, cuantificarlas. Es por medio de su departamento de investigación que la firma de nutrición animal le da un valor agregado a estos aditivos, ofreciendo exactamente lo que los productores y sus animales requieren. ¿Qué hacemos en Grupo NUTEC? Crear estos nuevos, estos nuevos fitobióticos bajo un nuevo concepto. Un concepto en donde podamos medir, identificar y cuantificar. Ningún producto sale a mercado si no sabemos qué hay y cómo está funcionando. Esa es la diferencia. Otro de los aspectos fundamentales para la porcicultura que analizaron los especialistas de NUTEC fue el planteamiento de objetivos reales con base en mediciones e indicadores precisos en la granja. Sin mediciones no hay forma de detectar cuál es el área de oportunidad. Entonces cualquier ajuste nutricional, cualquier cambio en el nivel de nutrientes va a ser como echar un volado. Esto se traduce no solamente en resultados positivos, sino también en un ahorro. Un concepto especialmente importante en un momento en el que las materias primas reflejan precios históricamente altos. Porque esto al final del día está ligado a costos de producción. El dar excesos de nutrientes es tirar dinero, pero también el dar menos nutrientes de los necesarios conlleva a un desgaste excesivo de las cerdas, a, a producciones por abajo de lo que es óptimo. De esta manera, Grupo NUTEC sumó esfuerzos a través de su equipo de expertos. Grupo NUTEC... Además de la experiencia que tiene en nutrición animal a través de, de los años que lleva en el mercado, tiene centros de investigación propios en donde evaluamos estas propuestas. Para llevar hasta los porcicultores conocimientos valiosos. Al final nosotros lo que queremos garantizar es que en el animal se dé la asimilación y el efecto esperado